una situación de una comunidad de herederos. Como podemos ver, los montos son extremadamente altos para nuestra realidad económica. Eso sin contar con los honorarios del abogado por su gestión profesional. Tanto los usuarios como los profesionales del derecho nos encontramos afectados por esta situación. Sociéja presenta tip sucesoral. Buen día mi querido justiciable, yo soy Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del tip sucesoral en nuestro canal Socia traemos para ti información técnica de carácter profesional en materia de sucesiones y herencias dirigido a toda persona que esté interesado en saber conocimientos esenciales en materia de herencias, te invito a que me sigas en las redes sociales a través de mi cuenta en instagram o también me contactes a través de nuestro correo electrónico para solicitar información sobre nuestras actividades de capacitación productos profesionales y servicios de asesoría que serán de gran ayuda para tu posible caso hereditario este micro es la segunda parte de nuestro tip anterior donde tratamos el tema de la reforma de la ley de registro y las sucesiones ahora vamos sin más demora a analizar qué ocurre con otro importante documento, como es el testamento. El testamento es un documento emblemático dentro del derecho sucesorio y fue reformada las tasas de otorgamiento y protocolización en registros y notarías de esos actos. En la reforma de la Ley de Registros y Notarías, que fue publicada el 16 de diciembre de 2021 en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6668, en su artículo 2 de la reforma, del artículo 83 en su ordinal 23 que trata del testamento tengo que mencionarte que ese ordinal 23 es incorrecto por un error de transcripción en esa Gaceta Oficial porque el texto de la ley reformada lo correcto es artículo 83 ordinal 20 esta norma por cierto regula las tasas que cobran los registros públicos ese artículo 83 reza lo siguiente el servicio autónomo de registros y notarías así como las oficinas de registros principales y registros públicos cobrarán las siguientes tasas por concepto de prestación de servicio ordinal 20 hasta cuatro unidades de petro por el primer folio y hasta una unidad de petro por cada uno de las siguientes por la protocolización de los testamentos abiertos en caso de testamentos cerrados hasta 5 unidades de petros por la protocolización cuando se publicó las providencias del SAREN en la Gaceta Oficial número 42.301 en enero del 2022, el testamento quedó regulado dentro de la providencia número 1. La habilitación de la inscripción de testamentos abiertos o cerrados en los registros públicos se cobra dos petros adicionales a la tasa establecida por ley, según el ordinal primero del artículo 4 de la mencionada providencia número 1. Norma interesante es el ordinal 17 del artículo 5 al indicar que la protocolización de testamentos abiertos se cobrará un petro por el primer folio y cinco centésimas de petro por folio adicional el cual difiere de lo que establece la ley de registros y notarías en su artículo 83 numeral 20 creando una dualidad de criterio de cobranza de tasas mientras que para los testamentos cerrados se cobra 5 petros por protocolización y apertura Siguiendo el criterio de la ley, lo único adicional que no está previsto en esta norma es el trámite de apertura que en la providencia sí se encuentra regulado. Para entender todo este enredo de normas, te doy unos ejemplos numéricos. Para protocolizar un testamento en el registro, la ley de registro y notarías indica que se cobran aproximadamente la cantidad de 1.012 bolívares por el primer folio y 253 bolívares por el folio adicional pero con la providencia número 1 esas tasas quedan en un valor aproximado de 253 bolívares el primer folio y 12 bolívares con 66 céntimos el folio adicional creando un doble criterio de cobro que no queda muy claro cuál implementar para testamentos cerrados tanto la ley como la providencia número 1 coinciden en cobrar un aproximado de 1.266 bolívares en su protocolización y apertura si deseas habilitar el testamento, es decir, hacerlo más rápido, entonces deberás pagar aproximadamente la cantidad de 506 bolívares. Recordemos que un testamento se puede otorgar también en notarías públicas. Esto según lo que establece tanto el ordinal tercero del artículo 86 de la Ley de Registros y Notarías como el artículo 5 de la reforma de dicha norma que rezan lo siguiente. En materia no contenciosa, civil, mercantil y contenciosa administrativa en el recinto de la notaría pública, se causarán las siguientes tasas a favor del Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Ordinal tercero, apertura de testamento hasta 5 unidades de petro. Cuando abierto el testamento resultare que su contenido solo se limita al reconocimiento de afiliación, no se cobrará derecho alguno. El cobro de tasas en las notarías públicas quedó también regulado por la Providencia número 4, por ejemplo, el ordinal primero de su artículo 4 indica que habilitación de la inscripción de testamentos abiertos o cerrados de las notarías se cobra un petro adicional en la tasa establecida por la ley. Mientras que para la apertura del testamento, el ordinal tercero del artículo 5 de esta providencia se cobra la cantidad de dos petros, volviendo a encontrar otra dualidad de criterios de cobros confuso. Se rescata de este artículo es la coincidencia con la ley en el aspecto, de, luego de abierto el testamento resultará que su contenido solo se limita al reconocimiento de la afiliación Por ello no se cobrará derecho alguno Para simplificar la aplicación de estas normas que acabamos de exponer nuevamente Vamos a poner ejemplos numéricos Si otorgas un testamento en notaría las tasas serían de aproximadamente 1.266 bolívares, según el criterio de la Ley de Registro de Notarías. Pero con el criterio de la Providencia número 4, esas tasas serían de aproximadamente 506 bolívares. Aquí es donde volvemos a poner de manifiesto la interrogante. ¿Qué valor de tasas se van a cobrar por este trámite? Si desea acelerar esta diligencia, es decir, habilitar, la notaría pública cobrará una tasa aproximada de 253 bolívares adicionales a estos precios ya mencionados. El incremento de las tasas de servicios tanto en registros como notarías ha sido exagerado, sin observar el contexto económico del país sin un estudio organizado y serio desde el punto de vista legislativo y que en mediano plazo puede hacer desaparecer la legalidad documental en venezuela factor que ni con el más reciente aumento de salario al valor equivalente a medio petro aún se pueden cubrir esos altos costos de las tasas de servicio notarial otro factor preocupante es la dualidad de criterios de cobro de tasas donde las providencias del sarén fijan un valor más bajo de lo que establece la ley de registros y notarías si bien es cierto que en la jerarquía de las normas una ley tiene más peso que una providencia hay una completa confusión entre usuarios y funcionarios sobre cuál es el valor de tasas o aranceles a cobrar porque algunas oficinas cobran tasas previstas en las providencias mientras que la mayoría de las oficinas cobran los aranceles establecidos en la ley situación que perjudica sensiblemente al usuario que requiere de estos servicios estas situaciones externas que hemos expuesto en estos últimos dos tips y que aparentemente no afectan a nuestra materia sí tienen consecuencias y pueden cambiar el destino de una comunidad de herederos y por eso no me cansaré de afirmar que las sucesiones son únicas jamás serán similares unas con otras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 No sabes cuánto nos impulsa. Te invito a que te suscribas a nuestro canal Societas. Además, con tu suscripción puedes conseguir beneficios de contenidos exclusivos. Y recuerda que suscribirte es gratis. Para seguir nuestros videos, dale click a la campanita de notificaciones que te llegará el día que tengamos nuevo material aquí en tu canal. Mis justiciales, te deseo que tengas un buen día. Nos volveremos a ver por este canal. Hasta aquí, el Ticho Sesoral. Nos vemos en la próxima. Esta fue una producción de Soceija. Impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.